Estamos haciendo una actividad cultural, eh, se llama Bioarte y incluye distintos aspectos. Eh, tenemos una muestra fotográfica, una obra de teatro, de estudiantes de la misma facultad y de, de las distintas carreras que tocan en vivo en un fogón que vamos a hacer. Vienen bandas y van a hacer acrobacia algunos de los chicos, también todos de acá de la facultad. La idea original surgió de que la gente que hace actividades extra a la facultad eh, pueda mostrar lo que hacen, porque es algo que les beneficia a ellos y de paso motiva a otros estudiantes a hacerlo. También hicimos actividades más bien deportivas, como fue arquería, esgrima, fútbol, tenis, que desarrollaron y que también es algo que intentamos eh, difundir y que intentamos promover, que, que se realicen más actividades. Esto ya es la cuarta edición, entonces más o menos ya tenemos chicos que sabemos qué hacen, pero aún así, por ejemplo, este año se sumó el, la, una obra de teatro. Eh, entonces, como que todos los años, como que vamos viendo si hay algún chico que hace alguna nueva actividad. Pero es porque los conocemos, porque esta facultad es chica y porque vivimos también en Noro Verde, que es una ciudad chica. Entonces, todo, todo es de boca en boca. Lo que por ahí me gustaría remarcar es eh, o sea, el hecho de que también se fomente, o sea, no solo nos den el espacio y listo, sino que ellos también participen y, y vean que es importante que los estudiantes no solo se dediquen a estudiar, estudiar, estudiar, sino a, a realizar alguna otra actividad extra. Y por eso ahora, bueno, queremos eh, también remarcar el hecho de que hay un gimnasio en el cual alguna de estas actividades se realiza en ese predio. Y, y bueno, y la idea es que el año que viene se puedan sumar más actividades, que se aproveche mejor ese gimnasio. Que es un edificio muy lindo, pero todavía no se está aprovechando tanto como nos gustaría a nosotros. Nosotras como estudiantes vemos que si no hacemos alguna actividad extra no académica, eh, no podemos no marchamos como estudiantes, no, cae nuestro rendimiento y, y eso se, se nota en, en todas Nuestra nuestras carreras, consumen bastante tiempo y, y es necesario tener un, un, cable, un cable de escape, un cable a tierra, porque si no... Eh, no se puede.